De my home, Basilio City Para ti En más de una ocasión me robó la atención Desde que la vi se metió al corazón Fuiste la inspiración de hacer esta canción Juré no enamorar mi me caí en la tentación En más de una ocasión me robó la atención Desde que la vi se metió al corazón Fuiste la inspiración de hacer esta canción Juré no enamorar mi me caí en la tentación Tal yo no soy buen partido Y quizá pueda que no sea ni muy yo te pido de cualquier mendigo vato que te hostigue Que te moleste o te diga cosas Entonces ahí si conoces mi forma de ser cascosa, Yo no te llevaré rosas, mejor te escribo canciones Con palabras hermosas en cada uno de los renglones Por favor no me ilusiones y nomás vas a jugar Toma bien las decisiones que ya no habrá vuelta atrás Contigo yo quiero estar y pues tú conmigo no me puedo controlar Yo quiero ser más que tu amigo, perdóname si te de hacer lo que tú quieras siempre y cuando esté bien hecho yo me encuentro satisfecho por haberte conocido a tu lado las ganas lecho y pues dejó de andar de en más de tiro? una ocasión me robó la atención desde que la vi se metió al corazón fuiste la inspiración de hacer esta canción juré no enamorarme y me caí en la tentación más de una ocasión me robó la atención desde que la al corazón fuiste la inspiración de hacer esta canción. Juré no enamorarme y me caí en la tentación. Juré no enamorarme, andaba mal con el cupido. Estaba perdido, abandonado en el olvido. Estoy confundido, ahora soy feliz contigo. Tomados de la mano, otra vez me siento vivo. Eres el motivo por el cual que no me rindo. Me un hijo y no estoy arrepentido, los amo demasiado por los siglos de los siglos, los amo demasiado por los siglos de los siglos, estamos unidos, Dios bendice el camino, como lo quisimos, los dos estamos tranquilos, los dos estamos tranquilos.